Mi nombre es Marie Carmen Collazo Rivera. My name is Sara Encapié. My name is Mia Hazard. My name is Luis Rosario. Yo nací en Lima, Perú. Yo soy de Puerto Rico. Yo soy la primera en mi familia a ir a un colegio o universidad. Mi título en Bristol es Staff Associate. Mi experiencia aquí a Bristol ha sido una que yo nunca me voy a olvidar. Todos, desde los profesores, los estudiantes, hasta los estudiantes que trabajan en, en, el, en el Centro de Educación me han ayudado muchísimo. Yo creo que Bristol ayuda a, a, a estudiantes de diferentes lugares y de diferentes nacionalidades. Ellos tienen muchos programas que ofrecen para ayudar y apoyar a los alumnos y sus familias. Bienvenidos. Tú sí puedes lograr tus sueños. Uh, quiero bienvenir a todos los que están pensando uh, venir acá a Bristol Ojalá que ustedes tengan la experiencia tan magnífica que yo he tenido con todos los estudiantes y los profesores. Y estas son relaciones que se van a quedar conmigo por el resto de mi vida. Hola, mi nombre es Luis Rosario y te doy la bienvenida a Bristol Community College. Si quieres aprender inglés, so ven por aquí que aquí te van a ayudar. Bienvenidos a Bristol.